Es mi cámara, Esta es mi cámara, no, aquí ya es, es mi cámara, perfecto, es que hay muchas cámaras aquí. Buenas tardes a todos y a todas los que os habéis pasado por este streaming. Hoy estamos con Ibai Sainzaja, buenas tardes. Buenas tardes. Ibai que ha participado en First Person Gamers eh, hace unos añitos, sí, hace ya unos ya. añitos. y bueno, que actualmente va a saltos a otro podcast. Eso es, en 20kps, bueno, está oyendo cuando he podido. Cuando ha podido. Eh, pues Ibai nos ha traído mmm, otra consola para seguir en la línea de culturizar a un Generación Z. Nos ha traído otra consola para eh, seguir con, con esta serie, el capítulo 2. Y en este caso, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues respecto a la semana pasada nos hemos saltado una generación, ¿vale? Porque si la semana pasada estabas con la Nintendo, la NES, hoy hemos traído una Nintendo 64. ¿vale? Nos faltará SNES, pero bueno. Eso es, nos hemos saltado la, la Super Nintendo, pero bueno, todo, todo, todo llegará. Todo llegará. Muéstranos la cámara. Entonces, la... La Nintendo 64, ¿vale? Fue la consola que llegó después de la Super Nintendo Después del de gran éxito que tuvo Nintendo Con, con su consola 16 bits eh, Era la primera consola directamente Ya pues en, en 3D En plan en plan bien, ¿vale? De Nintendo Así que la Playstation pues, tenía su también su, tenía su, aquel. su aquel Que salió un poco antes Y bueno, pues eh, como yo la llamo Es la consola de, los, de las múltiples ranuras Porque si te pones a mirar, tiene muchas ranuras Tiene una runa por aquí ¿Vale? Que. Eh, Pasados unos años de su lanzamiento se lanzó un periférico que se llamaba el Expansion Pack. Que se introducía aquí. ¿Vale? Como hemos visto. ¿Y que, que hacía? Le añadía 4 megas de RAM a la consola. ¿Megas? 4 megas. ¿Cuántas, cuánto, ¿Cuánta RAM tiene la consola? ¿Cuánta RAM tiene la consola? Eso no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Pero bueno, pues, hoy en día las consolas de, esta genera, de última generación tienen 16 sí, sí. de RAM. 8 o 16, depende de cuál, sí. 4. 4 megas, pues imaginas pero en aquella época era mucho, hacía que los juegos pues eh, ciertos juegos no funcionaran sin ella o eh, tuvieran la posibilidad de que mostraran más personajes o fueran algo mejores de hecho tenemos hemos traído otro, algunos juegos que hoy no vamos a poder jugar porque no hemos traído el, el expansion pack eh, por aquí de abajo también tiene otra ranurita ¿vale? que esta es para un periférico que salió solamente en Japón en 64 dd que la verdad, yo creo que no, tampoco tuvo, no llegó a tener mucho, mucho éxito porque no salió de allí. Y básicamente era un aparato que se lo, colocaba debajo y sacaron unos juegos eh, específicos para ella. Eh, no sé exactamente cuánto. Esto me recuerda tenía, a la GameCube. Pero... Que la GameCube tiene un soporte para poner debajo y jugar a los juegos de la Game Boy. Efectivamente. Eh, aunque no, no valía para eso, eran juegos específicos para la consola, ¿vale? Ah, ok, okay. Luego también era muy característico su mando sí, de hecho vale. sí, esto Yo creo que es lo más característico Y con lo que todo el mundo se, se queda El mando en forma de, de tridente Que así de primeras es un poco extraño Porque la verdad es que lo, que lo miras dices a ver como narices eh, Jugamos a esto Porque tres manos no tienen te... Entonces la, la idea de Nintendo Era que pudieras jugar Tanto si te hacía falta el, el, el joystick Como si te, te hacía falta el, la cruceta Pues en dos formas distintas Si querías cruceta lo cogías así Y si querías el joystick lo cogías así eh, como veis Tenía un botón SL y R Claro, tú dices, joder, si lo cojo desde aquí Me, me pierdo el botón L Y por eso introducieron el, el primer gatillo El botón Z Básicamente al final todos los juegos se jugaban prácticamente con el, con el joystick O sea, al final yo creo que no he jugado a ningún juego con el Con la cruceta Al final en un entorno 3D en La cruceta pues No era muy útil, pero bueno, ahí estaba Pues para quien, si alguien necesitaba usar respecto a, pues, a Nintendo perdí un par de botones vale, porque se tenía la A y el B pero añadieron estos botones C que bueno ¿sí? que tienen cuatro direcciones y bueno algunos juegos lo utilizaban en plan para mover la cámara y demás pero bueno cositas que sacaron de la manga y para terminar eh, pues también tiene otra ranura aquí ¿para qué se usaba esta ranura? pues sacaron varios periféricos entre ellos el más famoso y el más común era el Rumble Pack que era esta cosita de aquí que servía para meter vibración ¿Oh? la consola en un inicio no tenía vibración entonces es con este aparatito metiéndolo aquí el mando vibraba ¿Cómo ya y si no me equivoco fue la primera consola de sobremesa que tenía vibración gracias a esto luego ya vino Sony y lo introdujo en el junto mando, con en el DualShock. joystick junto con el joystick en el DualShock eh, luego también sacaron el Controller Pack, que era también una cajita, una cajita pequeña que se metía ahí y servía de como de tarjeta de memoria externa que tampoco entiendo muy bien para qué se utilizaba, porque al final en la consola se, o sea, los propios cartuchos se guardaban las partidas. Pero algún juego lo debía utilizar. Y luego aparte, sacaron otro periférico que era un poco más tosco, no recuerdo cómo se llamaba, pero que servía para meter los juegos de Game Boy. Mm. Y pues poder transferir cosas de los juegos de Game Boy a, a los 64. Se, ve todo, se utilizaba en el Pokémon Stadium. Para pasar Pokémon de de la Game Boy a A lo que es el juego de Nintendo 64 Y bueno, y básicamente es eso Yo creo que es más probarla, ¿no? Y a ver qué te parece Vamos a ver Tenemos a alguien por el chat Hola, ¿no? A veces tú lo tienes que decir Yare, yare, das Y seguir con tu vida Saludos desde Venezuela Impresionante Pues saludos Pues saludos Solo que no es desde Venezuela Si no me equivoco A lo mejor me estoy equivocando yo pero tengo un amigo que se apellida exactamente igual Y no está en Venezuela Y no está en Venezuela, está en la realidad. Bueno Juegos que hemos traído hoy Empezamos con el Select Ruletita Vamos a estos tres No vamos a poder jugarlos, pero bueno eh, los, enseñamos, los enseñamos igualmente El Zelda Majora's Mask vale eh, Utilizaba el Expansion Pack Creo que igual sí que se puede jugar No estoy seguro, porque creo que la diferencia era que eh, pues salían más personajes o en pantalla. No soy seguro si era obligatorio no usarlo, pero bueno, ahí lo dejamos. Luego estaba el Docky con 64, que este sí obligatoriamente lo utilizaba, y es muy gracioso el porqué. Eh, el juego tenía un bug que Rare no fue capaz de solucionar, pero se dieron cuenta que metiendo el expansion pack y añadiendo esos 4 megas, el juego funcionaba y no cascaba. Entonces decidieron sacar el juego y regalar el expansion pack, porque se vendía por separado. Ah para solucionar el bug, o sea, una forma un poco putre, pero bueno, oye, consiguieron, consiguieron solucionarlo. Y el Perfect Dark, ¿vale? una de las obras maestras de Rare, A ver, ahí. Eh, uno de los shooters más famosos de la época y posterior, eh, también utiliza el, el Expansion Pack, y creo que también eh, No es obligatorio, pero creo que no puedes acceder A todas las zonas, con lo cual es un poco mm, DLC <risa> Literalmente No es un DLC, era para al final Hacer que los juegos fueran mejores Entonces había juegos que, los uti que lo utilizaban Para mejorar cosas Y otros que directamente eh, no funcionaban Porque si no, no iba a poder avanzar con ellos Había algunos claro. que podríamos hablar en ese sentido DLC, De más espacio, más mapa, más personajes En sí. ese sentido sí. Sí, lo único que, bueno, no, no, es, de, no es DLC. No también. es DLC como tal, pero cumple la función de Entonces, bueno, ¿juegos que hemos traído que podemos jugar? Sorpresitas. El GoldenEye. Uno de los mitiquísimos shooters y de los primeros eh, shooters en, en 3D que... En 3D, 3D, o sea, no como el Doom y el Quake originales que eran... O sea, Wolfenstein 3D, quiero decir. Que eran en 3D, pero los personajes no eran en 3D, ¿vale? O sea, puro 3D, fue de los primeros, y no el primero. Y un juegazo de la época. A ver qué te parece. Un, tanto un que, tanto un que te, te gustan 3D. los shooters. Un shooter en 3D en ¿no? esta consola va a ser interesante. Ten en cuenta que no tienes un segundo joystick para apuntar. Lo sé, por eso, por eso digo que va a ser interesante. Qué miedo me da. Otro mitiquísimo, el Super Mario 64. Bueno, vale. no, esto ya no es mético. Aquí, es... aquí creo que no hay mucho más que decir, ¿vale? Mato! <ríe> Mario no ha estado puro. Juegos de carreras. Aquí seguramente la gente está esperando un Mario Kart. Pues no, no hemos hecho Mario Kart. Yo era de los raros que tenía el Diddy con Racing, ¿vale? Que era un juego de carreras con los personajes de, de la saga Donkey Kong. Bueno, Donkey Kong, que solamente estaba eh, Diddy. De los, eran los personajes de, de rare. Porque estaban Diddy, estaba Conker, estaba Banjo. Y luego personajes nuevos que se inventaron. ¿Qué diferencia así más grande tiene respecto al Mario Kart? Pues que no es solamente es un juego de carreras, sino es un juego de aventuras. Tenía un, un modo de historia en el que tienes que ir haciendo uh -huh. cosas en base a carreras. Pero tenía sí. su historia. Tenía su tenía su aquel. No. El, el, el juego. El juego. El. El, el, el Ocarina of time, no ¿vale? Es, no es un Zelda, no, es el es Zelda. Es el Zelda. ¿vale? ¿Qué decir? O sea, Ocarina no, of Time. No, no, no, se, no se puede decir nada más. O sea... Mm. El juego en su época, si no recuerdo mal, corría a 14 frames. ¿14 FPS? Creo que iba a 14 frames. Si no 14 recuerdo mal. FPS es una burrada para la Nintendo 64, creo. Pero comparándolo Hombre, con. Hombre, comparándolo con hoy en con día, hoy en día con... que tiene 144 así. Con los pijos de los frames que hay que. ¡Ay, que no va a 60, me mareo! Pues imagínate jugar a eso. <risa> Yo juego a 30, he jugado a 30 toda la vida, así que la mitad no va a ser mucho. ¿El Smash Bros.? Dios de También. mi vida juego por antonomasia de lucha de Nintendo, la primera versión que salió. Estamos, Estamos muy top. ¿eh? creo que son muy cuadrados, pero bueno. Estamos eh, muy jugazo, top en juego. Muy, muy top. Y para terminar, me he traído el... el Island Wars, ¿vale? La continuación del Star Fox de Nintendo... de Super Nintendo, perdón. Coño. Mm, juego de naves, también muy bueno. Yo creo que es el mejor... Para mí, es el mejor Star Fox que ha salido. Y juego de típico arcade de naves. Muy chulo, muy divertido. Así que nada... Eh, te toca Ahora toca hacer la elegición toca ¿Alguien del chat e quiere sugerirnos algo? ¿O empezamos directamente por lo que queramos? Yo creo que... Lo que queráis GoldenEye Golden dice, dice Arbosa ¿Qué? GoldenEye dice Borja Arbosa tiene, su tiene sub, así que... GoldenEye Pues GoldenEye Vamos a lo primero Que o sea, además tenemos dos mandos ¿Dos mandos? Sí, o sea, que dos? podemos jugar Ostras Ostras, claro. Esto tiene la vibración. Eso es. Sí funciona porque no, no, no lo he no probado desde que rescatar la consola. La cambia... vibración te la doy a ti si quieres. Le he cambiado las pilas. No, pruébalo tú, tranquilo. Ok. Y ahora veremos tengo, si. Tengo viene. mi razonamiento y de hecho, me estoy metiendo tan competitivo en shooters que se desactiva la vibración del mando. Porque te hace fallar balas. Madre mía, madre ¿Sí? mía, esto sí, es. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Esto es joven. Muy especialito, vale, supongo que se jugará así. Efectivamente. Lo gracioso va a estar con esto para el modo del personaje. La cámara. En... Hay cosas más graciosas antes. Sí. ¿Qué funciona el juego. funciona la consola. Mm. Empezamos por lo potente, venga, chavales. Se calienta un poco a veces y se para. A ver, eh... Que recuerde, porque también no, no lo juego desde hace años. Eh, obviamente el gatillo es para disparar. Vale. ¿Derecho? No, no, el gatillo. Gatillo. ¿Y este? No, el gatillo. El que está abajo. Oh, el que está sí. en la posición de la pistola. Vale. El... el joystick para mover, y si no me re recuerdo mal, con los botones C, las flechitas estas podías mover un poco la cámara. Un poco, pulsar. un plan poco, pero no... así, a lo izquierdo derecho, muy bajo. Eso es, pero no es lo más habitual. O sea, no te vas a mover como en un shooter de hoy en día, ¿vale? Obviamente, en un shooter de hoy en día tengo dos joysticks. El... Yo le pongo el salto aquí arriba porque es mucho más fácil. Y los botones ahí, eh? pues sinceramente no recuerdo. Ahora, sobre la marcha, lo veremos si es que la consola quiere funcionar. Esa va a ser la otra. Esa va a ser la otra. ¿Cómo lo hemos antes? Esperando y volviendo a encender y apagar. El No Sigma está muy bonito, ¿eh? ¿Cómo se llama eso, por cierto? ¿La pantalla esa? Esto es un... ¿Cómo se... Hay... Una carta de ajuste. Eso. Que lo, dijera, lo dijo el señor Arbosa el otro día. Se vienen golpecitos. Pregunta Arbosa. Sopla el, Sopla el cartucho. ¡Sopla el cartucho! ¡Vamos! Te dejo el honor. Soplarle el sí. cartucho. ¡Ole! Como funcione ahora, será, será amor. Jesucristo... Uy... No, no, no. todavía puede pasar. Todavía puede. Todavía puede. Está bien encajado el cartucho, ya está bien conectada la consola. Vamos a probar a reiniciar el ah, no, pero que cambi... Antes en las horas teníamos hemos tenido problemillas con la consola. Seguro. No te preocupes, señor, según vayamos acercándonos a las generaciones de hoy en día será más fácil. Sí. Tú te imaginas que tenemos que cortar aquí porque no... A tirar el ni para atrás. Hombre, estaría gracioso que sí que pudiese. Servicio técnico la, años 90. La magia del directo. La magia del directo. Vamos a coger otro. ¿Otro que queréis jugar? Vamos a probar otro por si acaso yo no juego. Uh, Alguien del chat, Arbosa. Otro el juego. El más moderno de todos. El más moderno de todos. El más gross. Es más es el más gross. Es más. Hostia. Vamos a probar. A diferencia de peso de los cartuchos. Es verdad, mira, no, no había querido yo en ello. ¡Coño! Puede ser simplemente por el plástico. Vamos a probarles más, armas, bueno. vamos a probarles más. Sí, la ¿Sale? consola quiere arrancar. ¿Había unos que tenían pilas y otros no? Los no. Mm, pues que yo recuerde, no... No. Bueno, la consola ha decidido que no quiere arrancar. Por ejemplo... Mira que antes lo hemos estado probando y ya está funcionando. Sí, pero... la magia. Cosas que pasan. Ojo... No, se tiró. Está todo bien enchufado, está el cartucho bien metido. Tenía el cartucho así un poco, a ver. A ver si es que no hace conexión bien con los pines o algo. Soplan otra vez. Soplan la consola. ¿Ve? ¿Eh? ¡Oy! Bueno, ahora solo falta que se vean en el streaming. Sí, porque ahora no se ve. ¡Ojo! ¿Samus? Sí. Bueno, si quieres ver a Superintro. Dios de mi vida. Vamos a ver. Eh, creo que tu mando no está conectado. Es verdad. De hecho. Esto es impresionante. No, no debería. Lo que igual tienes que reiniciar es otra cosa. Lo que tengo que reiniciar es el OBS. Nintendo se ha hackeado el stream, literalmente sí. Dios de mi vida. Mi, mi... Esto, esto no fuese por no pagar el copyright. <risa> Me flipa. Me flipa. Oh. Ya está. Introduxao ¡Ojo! Uy, bueno, era de how to play, ah. pero lo he quitado Vale, vale, vale Así pones sobre la marcha, es más divertido Ah, uh, sí, esta va a estar sí. graciosa, doy por... Hecha... Vale, espérate. Joystick Espérate, yo te digo lo que conozco, si vale. quieres, de la Switch Vale, vale, ¿Vale? Movimiento Saltos Ataque 1, ataque 2, en este caso supongo que ataque 1, ataque 2 Y ultimate Aquí no hay ultimate Aquí es todo mucho más simple Vale, sorprendeme No, no, ahí ve el joystick, el joystick la no estoy segura, no estoy segura, no sé si se Y los gatillos no recuerdo, ¿eh? uno, uno, supuesto, uno es para cubrirte con el escudo, no recuerdo igual, es porque hace mucho que no juego. Es verdad. Y, otro, y el otro es para coger a alguien, si no recuerdo mal. Y ¡La para, música! Y para, para saltar es arriba, y, y creo que puede ser también con los botones del C, pero ya ni me acuerdo. Vale, vamos, a, vamos a probar la sobre música. la marcha. Bueno, vamos a ello. Dios. Vale eh ¿Qué ponemos? vidas ¿Minutos? Um, ponlo, ponlo a tiempo si quieres. Así. Dos minutos. Dos minutos, vale. Vamos a jugar. Vamos a ver. Vale. Elige. Y um, así voy a tirar lo que conozco, pero claro, no me sirve de nada, elegir lo que conozco, así que. Qué roster tan pequeño de personajes, eh, comparado con el último. Joder que sí. <risa> Vamos a probar Falcon. Mira terminar ¿aquí también había skin. Eh, creo que sí. Oh. Bueno, escenario, elige si quieres. O de la random. Vamos a hacerlo. Vale. Vamos a hacer la prueba. Samus y skin. Vamos a ver cómo iba esto. Vale. vale. Oh, nice. A ver... Al final los controles son básicamente... No han cambiado nada respecto a... A lo que viene siendo... A como son hoy. Sí, si te, te he quitado la... El tomate para que no te preocupes. A ver, esto consiste en pegarse, me no ¿eh? Ya, ya, ya, pero es que estoy aprendiendo a ver dónde están los botones de pegarse, porque no los tengo. ¡Ah! Pues son el A y el B, no hay mucho más. Sí, pero a mí, a mí el A y el B no me hace eso. El A y el B, mira, el B me hace esto. Y el A me hace esto. Eh, no está, eh. Ah, coño. Me estás pulsando los... Vale, los amigo, esto tiene más sentido. No. Fuck. Vale, GG. Con el botón A, coge los objetos, ¿vale? Como el abanico este que acabo de coger yo. Y con el que te voy a quitar el calor que tienes. Fuera. No, no, no. Dios. Vale. vale. Uy. Uy, al suelo. Para hacer el tonto y querer volver a coger el. Uy, el bar. El bar. Mi... ¡Oh, al suelo! A ver, serio, ¿cómo se cogen no, las cosas no, no me lo puedo creer. Así, con el A. Con el ah. A. Oh, fuck. sí el martillo es... Hostia, me he Narnia. Te da y te da. Hostia. Ostras. Igual tienes suerte porque me ha sucedido dos veces. <risa> no, mira, ni, ni, ni aún así. ¡Madre mía! <risa> ¡Madre mía! Ok, ok, ok, ya veo. ¿Quieres meter más personajes? De la guía. ¿Eh? Metemos a la guía también. Para que sea más práctico. Ah, uh, vale. Puedes elegir el nivel de dificultad. Si no me equivoco, está hasta el 10. Mm... Hasta el 9. Hasta el 9, ok. Si ponemos un 4, por ejemplo. Uh, y voy a pillar. Yo creo que Samus. Yo voy, poner, yo voy a coger a Pikachu. Let's go. No, no, sí. Ahí está. Vale. Ese vale. es el escenario de Pokémon en el que salen Pokémon, ¿vale? En el escenario. Y afectan vale, a, ver, ya me acuerdo. a lo que pase. Como vale. ese Electro que acabas debotando. ¡Ey! No, no, no, no. ¡Ostras! Vibración. Joder, Pikachu, déjame en paz, crack. Ah, no estado la vibración, ¿no? Un poquito mucho, un poquito mucho lo Bro, bro, bro, bro, bro. Joder. Me están reventando un poquito, eh. A Narnia me voy. Madre mía, que uy, Joder. Un poco muy reventado, ya, eh. ¿Estás a... Estoy. Sí. Estoy en la mierda. Estamos es un personaje como muy lento, ¿no? A mí. Bueno, cada uno tiene al final. Yo creo que tengo una de ahí. Sí. Es que aprendo a pegarle con algo. Recuerda que con el, con el Z te cubres. Sí, con este. Con este. F, F, Joder. Joder, no y con este, ¿qué hago? ¡Ah, agarrar! ¡Hostia! ¡Qué manda anarnia! ¡Eh! Hey. ¡A <risa> Yo los cojo a todos y a venga. ¡Mierda! ¡Hasta mañana! No sé si se ha el Pokémon. Vale, ahora ya entiendo lo que hace esto. No, fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Me voy muy arriba. Madre mía. Eh, pero está apareciendo. Saltan death. Mu muerte súbita, toca en Mario. Oh, oh, oh. Un golpe. Y adiós. ¡No, no, no, no, no, no, no! no Uy, qué suerte has tenido ahí. ¡No! Bueno, bueno para luego desmiserarte. ¿Por qué no se agarra el skin? Mítica banda sonar. simplemente así, All Super Smash, dices, no, Al <risa> Ha la tierra. Me ha pegado cuatro golpes, tuvo un golpe y adiós. Cuatro golpes, me he tragado. Y al final te has, ¿Has tirado, tirado tú solo. Me he tirado yo solo, me he tirado yo al suelo. Está ¡Oh, gracioso, he estado... <risa> Yo creo que 4 de nivel de dificultad para mí que no sé jugar es mucho. Mm. Pero tengo que aprenderme los controles de. Eh. Sí, yo me voy a Sí, me Con sí. los C, derecha e izquierda puedes cambiar el color del personaje. A ver, voy a poner ah, el... no, vale, cada botón C es un, un skin, digamos. Ostras, qué guapo. Guapo, ya me. He eh, ¿Te parece que si les bajamos una gota al 3, por ejemplo? Vale. Me va al 2. Mario, que te ha ganado, estaba al 2. Mario, al 2. Pues yo estoy al menos 3. Randomize. Vámonos. Castillo ¿Eh? de Hasta mañana. Arnia Dios A ver Sabes que este juego es un. tiene un problema, ¿no? Dígame. Que es un bicho. Sí, de hecho sí. Que puedes empezar y no parar. Sí, pero es más sé que sí. Te lo digo porque no vayamos a estar aquí ah. todo el stream jugando, que sería Fuck. posible. Fácil, ¿verdad? ¡No, no, no, no, no! A ver. Kirby, hijo mío. Apúntalo a donde quiero que Joder, apuntes. joder. Joder. Un poquito de abuso. Un poquito mucho de abuso. Al suelo. Maldito Fox. ¿Y eso? he sí, sí, yo, te doy una parada. Joder. Al suelo, al suelo, al suelo. Uh, martillo. No, no, no, no, no. No digáis, claro. no, no, no! eh ¡Al suelo, al suelo, al suelo! No. ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Eso por abusar! <risa> <risa> Dios de mi vida. Está guapo. Estáis puto Dendes, No Vais sí, a ¿no? Está bien, está bien. Has reventado mucho, ¿eh? Bueno, de hecho solo mataba he matado a uno. Ah, no, a dos, perdón. Mario. Doble segundo posición. Vale. Otra de estas. Como quieras, tú. Tú eres el que ha venido a probar. Let's go. Me gusta mucho el Super eso Soy muy malo, pero me gusta mucho. Una más. Venga, va. Eh... Venga, va me lo voy a poner. Me lo voy a poner Rosita. No, nah, me voy a poner Rosita. Vale. No cambias, eh. ¿no? Me gusta mucho el Samus. Pa pa pa pa pa para pa. pa, pa. Al suelo, la primera. Ah, tú te has Kong. Sí. Ay, bro. Ay. Al suelo... ¡Dios! ¡No, no, no, no! no. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Joder! Ay dios, esta caja, explosivo. Okay. Mario fuera. Y Fox también. No. Uy. Estos aquí metidos sí. y, sí. y, y nadie vuela. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué guapo! Uy. Todos vas un poquito, ¿eh? Sí. ¡Al cielo! ¡Eh, crack! ¡Eh, crack! ¡Eh, crack! ¡Eh, crack! Eh, eh, crack! No sé si te has dado cuenta, pero en ese eh, crack. momento. No estoy oyendo a nadie. No, no. Se oían voces del público apoyando a Mario. No, no, no, no, no. ¡No! ¡Ostras! Me están reventando y no poco, eh. ¡Joder! ¡Joder! Me quedo aquí, bueno, me quedo aquí, me quedo aquí a vivir. Vaya a tener suerte al final, eh. Me quedo aquí a vivir, me quedo aquí a vivir. ¡Oh! ¡Uy! La, limite, ¡Al límite! ¡Al límite! La... ¡No te no. creo, no! No, no te creo, no. No te creo, no. No, no, no. Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate, aléjate. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Mira que encima, Mira que encima tienes ventaja... La puñetera planta. Tienes ventaja porque tienes un personaje que dispara. ¡Fuera! ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¡Dios de mi vida! ¡El enganche! ¡Me flipa ese botón! Ha sufrido, ¿eh? He sufrido y tampoco. No Dios, oh. preguntas ahora de qué juegos tenemos, porque ha preguntado Ñigo que a ver qué juego debería ser el siguiente. Bueno, ahora, vamos, ahora hacemos un reto. Vamos a intentar el, el Golden Eye ahora otra vez. Son las seis y media, así que vamos a cambiar efectivamente de juego. Vamos a probar el Golden Eye. Es una no, hora, contamos ahora mismo con el Golden Eye, que es lo que vamos a intentar, lo próximo a jugar. Esto que ha sido el Super Smash Bros. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Lilac Wars. Lylat Wars, el, el Zelda, el Zelda, no un Zelda, no, no, no, no, el Zelda y Diddy Kong Racing. Eso es lo que tenemos disponible. Hicimos, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. Venía a través el cartucho como antes. Por favor, Jesucristo. El destino no quiere que juegues al Eye. <risa> <risa> Sería gracioso que funcionase. Por favor, por favor. Antes ha un poco en responder, ¿eh? Bueno, es contando algo. ¿Qué te ha parecido? El... Bueno, sí, eso. ¿Qué te, qué te... Eh, yo me... A mí por sí me encanta Super Smash. Soy un inútil retomado, ya lo has visto, pero a mí me encanta. Ese juego, o sea... Hay gente a la que le gusta mucho el Mortal Kombat por el estilo que tiene. Vale, es que el Smash es otro mundo. Es algo completamente diferente. Lo, lo divertido que tiene el Smash es que es muy frenético. Y muy, muy, muy locura. Lo es mí me gusta en ese sentido, por eso prefiero, por ejemplo, el Call of Duty antes que el Battlefield. Porque el Battlefield es muy... Venga, un mapa de 8.000 millones de kilómetros. Pues, no. Entonces, mmm, sí. E... Eran 8 o 10, 10 personajes. ¿10 o 12? Mm -hmm. 10 o 12 personajes. Sí. Algo así. Y... y a ver, son los que luego se repiten, pero es que... es que está muy bien. Es que está muy bien. Y me encanta el hecho de que las mecánicas no hay que porque Fox aquí dispara y Fox en el de la Switch dispara. Los, Entonces, los, los movimientos son prácticamente los mismos. Tienen algún añadido nuevo, pero los básicos son exactamente iguales. Si jugamos a la GameCube ya veréis cómo tenemos este a y B, pero luego viene con el... Con... Bueno, si jugamos al a Super Smash de la Switch con el mando de la GameCube, que es lo que me gusta a mí. Vamos a probar con otro. Y me gusta el tema de que tienes el joystick de movimiento y luego tienes <risa> el joystick de Ultimate, porque es mucho más fácil. Vamos a cambiar de juego porque el Golden GoldenEye no quiere funcionar. Diddy con Racing. Vamos a rezarle al señor y entra. El Golden Eye no quiere... El Golden no, no, no quiere funcionar hoy. Me An mucha pinta ¿Antes, que... antes lo hemos puesto. Hemos visto la intro. O sea que tiene, que, que, tiene que funcionar. No te vas tú de aquí sin jugar a un shooter de la 64. Bueno, Una de las, de las cosas diferentes al Mario Kart que también que tiene este juego es que no solo son coches, tienes coches, tienes aviones y tienes Supercraft What the fuck? ¿Inver? Muchos han creado específicamente Más para bien. el juego Menos Diddy, oh, con, Conker y Banjo, los demás son todos específicos para el juego Tip-tap Vaya. Hay aviones, qué guatafá. ¿Banjo? ¿Banjo sin Kazuis? ¿Qué será el malo? ¿Oye, speed? ¿Oye, contra de 007 pero no tiene funcionado. Y Didi. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué es? Eh, ¿por qué el uno no. Dale al. al estar a ver. Vale. Elige el personaje. Pues yo creo que voy a ir a lo clásico. Didi. Yo me voy a Ok. Vale, y aquí pues están los diferentes escenarios, ¿vale? Eh... Elige. Hacia la derecha son los que son del, en plan del mismo mundo. Sí. Y luego hacia abajo básicamente del de mundo. Ah, ok. Eh, lo que más rabia te ve. Pues... Ves. Si quieres empezar por primero y luego ya... Vamos a hacer eso, sí. Vamos a, vamos a empezar por eso. Ah, que está. Así ahí. Y ahora aquí eliges con qué quieres ju jugar, chico. ¿Car en... hover o plane? Cuéntame un poco la historia del car hover plane. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo en qué se juega? ¿Qué cosas? Eh, a ver... A, el control más normal es el del coche, ¿vale? Mm. Luego, al final... Tampoco hay mucha diferencia. Simplemente que hay zonas en, del, del recorrido pues que igual te... Pues, al final, es como en el Mario Kart, ¿vale? Que tienes también objetos y demás. Sí. Eh, pues algunos objetos están en el aire, con lo cual, si vas con el avión, pues puedes cogerlos. Otros están en el agua, el, entonces tienes que ir con el Overcraft. Ok. Y, al final... Lo que más raya te ve Vamos a probar con el coche. Yo voy a ir a lo clásico. Yo también, de momento. Eh... Ah, vale, que estos son... Val... ¿Cuántas carreras vamos a hacer? Vale, pues... Vamos con dos, de momento. Venga. Vamos con dos. Y los objetos son parecidos a los de Mario Kart, ¿vale? Eh, los plátanos... Aceleración tal... A, a acelerar y B frenar. Y los gatillos... Son para usar los... Objetos, ¿vale? Los, rojo, los globos rojos son los que te dan a, a, eh, elementos de ataque, ¿vale? Como en este uh -huh. caso los misiles que tengo yo, que te voy a lanzar ahora, pero no te he dado. Los azules te dan turbos. Y creo que había también de color verde que, que eran para objetos ¿Cómo que se lanzan? Con el, con el Z, gatillo. Así. <risa> Entonces, y los plátanos no recuerdo para qué eran, si te digo la verdad. Sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? Y Taranin más rápido. Ah, he fallado, Lo único que me he dado cuenta, que yo no me acordaba, es que no hay más corredores. Ah. Mm. Cierto. La última. No, ahora no, ahora no, ahora no. ¿Todo el interior? No, hombre, no. Ah, F. F en la última, en la última. Por coger el turbo. Por si acaso tiene los misiles. Es que pues ver que no se pueda jugar con más. No he recordado yo esto. ¿eh? Ok. Siguiente, ah, Vamos a darle a. abajo. Este, por ejemplo, pues obligatoriamente, pues. Hover. Porque un coche por el agua, pues. <risa> <risa> no sé por qué me Racer! ¡Ah, Racer! Vale, claro, había leído Race. Vale, claro, es verdad. Ahora uh, ponemos 6. Pues pon ponemos 6. Okay. Muy, muy bien, Íñigo, así me gusta. Leyendo todo hasta el final. No como nosotros. Vale, aquí también había lo del turbo con el Mario. Sí, eso es ah. lo que te iba a decir, que no me acordaba de cómo funcionaba. Pues dar un poquito antes. Tengo... Uh. tengo una bomba nuclear. ¿Cómo derrapaba esto? Sí, me acabo de dar cuenta. Tengo una bomba nuclear y no sé para qué sirve. Creo que esto lo que hacía era que si alguien se da contigo, le haces daño. Creo recordar. Sí, tiene bastante pinta. Al final, los de, los de color verde son eh, cosas que fastían a los otros, como por ejemplo, eso que te acabas de comer que lo lanzo yo. Que era un trozo de... Bueno, un, un poco de... El de rapa y no poco, ¿eh? oh. Vale, con el patillo de derecho saltas y creo que esto sirve para derrapar con el, el hover. Madre mía, qué mal voy. Esa primera curva es matadora. Oye. Madre mía. ¡Ostras! Hay un Venga, joven, al agüito. Ahí está. Me voy a comer un did not finish como subida y media. Eso aquí creo que no pasa. Vamos a hacer una ruta alternativa. Me dan dos y no tengo que. Sí, ya no tienes. El joven está chungo, ¿eh? Es chungo el controlador, ship. Sí. Y el avión también tiene eso aquel. Me lo no puedo imaginar de eso. Uh, vamos el siguiente, entonces. Vamos con aviones ahora. Además, te lo recomienda. Sí. Vamos a probar con aviones. Vámonos. A ver, ¿cómo va esto? Para el altura hay que darle un poco antes de que diga go. Ole. Pero tienes que controlar la altura. Eso Es, es lo jodido uh. que tiene. ¡Ah, que me voy a Narnia! Pobre mía. Otra cosa es que los objetos que coges, si acumulas del de mismo color varios, eh, va mejorando, ¿vale? Ah, entiendo. Por ejemplo, si tienes un misil y coges otro, se convierte en misil de dirigirlo. ¡Ostras! Madre mía, mi control está en la verga. Uh, uh. Estampas. Le da una vieja. No sé cómo, pero acaba de hacer un 360. <risa> <risa> eh, eh. Creo que. Vale. Ya se le sale R, mientras giras, te hace el CSR. Bueno, bueno, me tampoco mierda. ¡Ey! Por ponerte en medio. ¡Y! He fallado eso. Joder. Poder, Al suelo Bueno Cuarto El Cuarto es mejor que sexto Hoy tampoco has, aca has acabado acabado. Ok Pues de modo un jugador lo que tenías era un, un, un mundo abierto, entre comillas, hmm. ¿vale? En el que ibas accediendo pues a los diferentes mundos, como el Dragon Forest y demás. Y luego ahí pues eso, tenías que ir haciendo las misiones pues, para ir. Ya, ya al final de cada mundo, si no recuerda había un juego final, en plan tienes que correr contra el dinosaurio y demás. Vamos a probar entonces el final del primer mundo, por ejemplo. Pero no sé si en el, en, en, en el modo multijugador están las luchas contra los bosses. ¿Probamos este mapa? Venga. Aquí yo sí que creo que voy a coger coche, porque el avión... Y voy a con el avión. Let's go. A, cool. a, a lo loco. De hecho, el jefe final del juego era muy puto. Corrías contra, oh, no, corrías contra el cerro que iba subido en un cohete. Y era muy, muy difícil. La acabo de estampar contra una pared. Coño, que yo me caigo aquí. Joder, voy contra las paredes. Madre mía. el único que va en avión? Creo que sí. Tengo una gota y no sé qué es. Eh, aceite. y lo pisa, se eh... Ah, eh, mira. Yo me... he estampado, pero aquí voy a atajar porque voy en avión. Dale. Uy, casi me estampo. Uy, casi me tomo otra vez. Fuck. Aquí hay humo. Uy. No, no sido, sé exactamente por dónde no, ir. Vale. No ha sido la mejor idea cogerla bien, eh. Bueno, mejor que yo ya vas. Es que yo no sé por dónde voy. No, no mucho mejor. Literalmente no sé por dónde voy. Bueno, no mucho mejor. Vas en lap 2. Yo no he terminado. Vale, ahora. Radio aquí, venga, pues no me lo tiro. Ya se esto. Pies. Y me tiro el boost. A la. Y más burst venga. ¡Oh, oh, oh! Me estoy comiendo todo. Ya veo, ya. <risa> ¡Ah! No puedo coger eso. Uy. Un atajo, un buen atajo. Otro camino. Ojo, ya estás aquí. Empuestrándome como tú lo Yo también, rapos. hola. Bueno, doble. ¡Madre mía! ¡Qué desastre! De, de, de pantalla. Anda, que el mapa, madre mía. Bueno, eh, algún día llego, ¿eh? Lo siento. ¡Ah no! Bueno, me tiro, me tiro esto. Me tiro esto, me tiro esto, me tiro esto. Triple, cuádruple, quintuple. Adiós, oh, que me voy a Narnia. ¡Fuck! He cogido, Jerry, man. Eso es lo que haces, acercarte al delante si estás lo suficientemente cerca. Y es exactamente lo que me ha hecho. ¡No! ¡Ultra boost! Vamos, boost. No, no, no, al suelo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Se pueden ir por aquí? Hacks. F hacks, Lifehacks. hacks. Venga. F hacks. No sé ni dónde estoy. Arranca. Sí, sí que estoy. Arranca, ah, arranca. ¡Corre! No arrancaba vale. la... Mierda. Te iba a disparar. <risa> Fuck. Qué desastre. Amigos míos, no... No uséis aviones nunca. No. Que los conduzcan, que los conduzcan otros. <risa> Dios santo, qué desastre. Este mapa era muy jodido para aviones. De por si sí era muy Uf. jodido, pues para aviones más. ¿Cómo es la última pantalla? ¿Sí? Trophy Race, no tiene más. Ah, vale, señalas de los jefes. Entonces, igual. Probamos una, la primera por. Dale. Ah, ronda 1. Ah, no, vale. Esto va a ser entonces en plan. En plan eh, campeonato. Eso es. Hacer todas las. Ah, ok. ¿Cómo se llamaba esta cosa? Vale, o sea que aquí, aquí ya existían los derrapes. ¡Oh! Sí, pero no hay bus por derrape No hay boost no, por derra turbo, pero hay derrape Buah. Y yo voy por la... Turbo sin derrape no me sirve, yo en Mario Kart lo gano así Es que, hoy en día, jugar a Mario Kart sin derrapar, no haces nada Míralo, míralo, míralo, míralo, si es que... Ah, fuck, me ha salido mal, me ha mal, me ha mal No da igual Ahora, ahora lo, ahora, ahora lo solucionamos Ahora, ahora, he dicho que ahora lo solucionamos ¡Joé! Vale No te metas en el agua no, no lo hagas. De hecho. A ver, puedo... Bueno, tengo un cuate teledirigido, dirigido, señores y señoras. Los derrapes son impresionantes. Ah... No, no te aconsejo hacer eso. Ah. A quien quiera que fuese cuarto, no, no le aconsejo hacer eso. Fuera. ¡Oh! En el último segundo Madre mía ¿Vas a querer terminar la copa? ¿Eh? ¿Quieres terminar la copa? Vamos a probar Fuck, me han empujado. Creo que sí, ayer. Oh, fuck. Así pues, al suelo. Pues he fallado. Madre mía, bueno, coge el busto al menos. ¡Ostras! Que, ostra, ¡Que me subo por la pared! Aquí estoy un poquito fucked coño, burst. No, no, te creo iba a coger el segundo boost, me cago en mi vida uy ah, por intentar abrirlo mucho, ah. pero lo que voy a hacer va a ser coger esto, y ¿quién está? quinto ah. ahora, ahora yo uy ah, ¿no, lo has dicho, no Uy estoy aquí peleándome con la con el bicho viste que no sé ni lo que es Tengo una... una, una pompa. Y estoy... Estoy bastante faqueza ahora mismo. Tengo un pequeño problema, porque veo los platos... No, o sea, los plátanos... e instintivamente estoy huyendo de ellos. Esta vez no... No, no, no. Tengo que cogerlo, tengo que cogerlo, tengo que cogerlo. Es mi única salvación y ni eso. No. Esta no la acabo. Me van a clavar un not finishes como una casa. Entre eso no, y no. que cojo lo que no tengo que coger, es, bueno. Estabas muy lejos. Estoy muy, muy lejos. Me ha ido muy mal en esta. O sea, desde el principio las curvas no... No. Vale. Mierda. Se que sí, pero no. Ahora, la primera que le pille. Ah, pues no. No. Ven aquí Me lo han quitado, me lo han quitado, me lo han quitado. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Por ti. Bro, ¿puedes coger algo? Gratis? Joder. No. Al agua, patos. ¿Por qué me sigue? Hola. <risa> Hola. Pero déjame subir. <risa> no. Mierda. <risa> Joder. Hasta Yo tampoco atrás. me conozco el mapa, tío, atrás. Ahí está. Sí, ya sé que voy al revés. Bro, o sea, he girado una gotita y me he ido a Narnia. Bueno, solo nos saca el medio circuito. Solo. Entonces vamos bien. Buenas mía, a ti te van a doblar. Ya, yeah, de hecho sí. No, ah. no, no, no, no, no, no. Uy, al agua. Sí, te estamos acabando de doblar. Yo libro por los pelos. voy a hacer va a pillar esto y lanzar. Eh, ¿hola? El teledirigido no funciona, salvo que tengas a alguien cerca. No. ¿Quien not finish? F. Creo que da uno, creo que puede ser. cuántas son. Aviones. Empezamos potente. Joder, no se me dan miedo los aviones. Si sí, voy a la daba mal. <ríe> <ríe> ¡Eh, no! Uy. ¿Se puede derrapar con el avión? Sí. Oh! Derrapar, gira más. Gira más, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Ojalá haber sabido esto antes. Venga, pilla el busto. Pues ese no, pues este sí. Venga, venga. Ahí está. Ah, mierda. Tengo algo, tengo algo para lanzar. Aquí no clasifico tampoco. Banjo. ¿Cómo puede estar tan adelante? El primero los más. Qué dificultad le has puesto a la IA. No había para elegir. Que <risas> recuerde, ¿no? Anda, que si hubiese sabido lo del derrape antes, me habría evitado de comerme tanta curva. Au, al suelo. Venga, ahí. ¡Eh, eh, qué hace aquí? ¡Eh! Uh... Bueno. Otra vez. He feído de las gordas. He por Gaiska que hay bastante. O sea, fin. Mira los puntos que tenemos mira los puntos que tiene el primero. O sea, un... El primer punto que tengo yo. ¿Cuántos tienes tú? Tres más que tú. Bueno, bueno ya hemos acabado. El Trophy Race, en lugar de ser bosses, son, eh, un Grand Prix. Pues al final los, los juegos serán una carrera en uno de los circuitos, pero contra un dinosaurio gigante o un... lo que fuese. Intentamos otra vez. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, tienes que funcionar. Y si no, Zelda. Que el Z va a ser la otra, porque el Z no tiene arcade, el Z es... el modo historia, ya. y ya está. Bueno, puedes probar igual el Star, el Star Fox, que es arcade también. También. Venga, amigo, que está calentito. Vamos a ir. El Z me interesa porque nunca he jugado y... Si sí, es que antes has Me gusta mucho. Antes ha funcionado. Venga, venga, venga. Let's go. No quiere, esta que no quiere Esta que no quiere ¿Puedes no ir en el chat. chat? ¡Eh! Ahí está Ahí está Toma ya Que a ese giro le pegó un a la cámara Ahí está Qué recuerdo, por dios Mítico, Mítico Muy mítico, un clásico Toma ya es en aquella época nos parecían raficasos. <risa> Flipamos con esto. Guau, las caras que bien se ven. Es que las caras son de personas reales, claro. <risa> bueno. Eh. Tienes tu mandador ahora, o sea que. Dar al start. Al start. Vale. Vale. Entra ahí mismo. En la primera, en la primera. En esta. Sí. Multiplayer. ¿O ¿Quieres probar no, tú solo fuck. primero? Eh, para atrás. Vamos a. ¿Tú qué crees? Prueba, prueba una mis... prueba, prueba misión. Prueba a empezar, sí, prueba. La primera, sí, sí. DAM. Sí. Eh. Es fácil, igual, ¿no? Mejor. Hay en secreto entonces es 0000. 000, 000. O sea, esto es la battery, sí. lo fácil y lo es lo más difícil. Vamos a darle en fácil. Primero, mira, Jump from Platform. Vale, esto queda restart, entonces. Sí. Vale. Esto va a estar muy gracioso. ¿Has visto la película de GoldenEye? Por casualidad. De hecho, no. Vale. Pero creo que he visto escenas sueltas. El final de esta pantalla es el principio de la película. Ah, amigo. La es típica la, la escena del, de la vale. presa. Con esto, muevo. Pero me, en plan, me muevo yo y muevo la cámara a la vez. <risa> si, si pruebas lo los botones C lo que te he dicho Con los botones mueve ¿no? el personaje Pero es ya, ya Pero la arriba, cámara ya también se... mueve Ya hace funciona No tengo no tengo ni cruceta eh, si pulsas el R creo que es antes pulsa el R ah. y ahora mueves los, el, los botones C pues más o menos apunta Y la hielo no recuerdo ni para qué era uno te Ostras, esto va a estar gracioso ¿eh? ¿Tienes los controles invertidos? Puede ser. ¿Qué? Porque tiene invertido el eje izquierda-derecha. Mira, estoy apuntando abajo a la izquierda. Ostras, esto va a estar muy gracioso. Por lo general, no suelo usar mucho ¿eh? lo del R. Vale, el hitbox de este juego también está gracioso. Porque es más o menos inexistente. Recarga. Re fuck. Creo que voy a tener que subir. No sé si no recuerdo mal arriba, tienes una. Muchas un recantivadas. Pero... Fuck. fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. La recomendación es que no es mucho eso, eh. Ostras, ostras. Esto está gracioso, eh. El hitbox está gracioso, pero es que también. Has cogido las y cómo lo cambio. No, no, no, no, no, no, no. Ah, sí. Si. ¿Qué has hecho? Darle a la. Desconerá cambiar la arma. Venga, sure. full spray, full spray, venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, right crack? Aquí estás, ahí estás, crack. ¿Ese es otro pavo? Creo que no. Creo que me están disparando de atrás. El que estaba arriba ha bajado. Joder. Bro, bro, bro, bro, bro. Bro, bro, bro, bro, bro No, no, no Fuera Sí, ¿no? Uh -huh. Dame, dame, dame, dame, dame, Ah, ahí está Son amo le pues le doy a la... Ah, con la cambio mira Con la cambio Pistolita Está gracioso, ¿eh? Está gracioso intentar disparar con esto Eh, no No, a esa distancia no, crack, a esa distancia no, a esa distancia no Cuando no había dos joystick he yo Ah. todavía Fuck Venga, acércate ¿no? Venga, Así, así se esquiva, así se esquiva chavales, así se esquiva Así se no <risa> Como dos chármadas ¡Venga, la primera! Está muy graciosa esta mierda Me están disparando Y no sé dónde Y no sé dónde Ah, ah, corre, corre, corre Corre, corre, corre, corre más ¡No! Joder, joder, joder, joder, joder. Creo bueno, que la mejor idea que puedo tener va a ser andar hacia atrás, huirme. Ahora andar hacia adelante y hacer. Pero, pero, pero, pero, muérete, muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete. Sí, ¡Vas muérete. a morir! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Muérete, muérete! Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. El hitbox está en la mierda, pero no tanto. Sí, pero ¿Qué me están dando? desde atrás? Dentro del búnker hay gente. Aparte de ese. Ay, ah, eso no explota. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he Eso lo ha dado, eso lo ha dado, eso lo ha dado, eso lo ha dado. Vas a morir. Sí, de hecho, de hecho voy a morir en en 3, 2. O no si le doy. Oh, tengo una escopeta, creo. No, ¿qué coño es esto? ¿Un fusil. Un rico. Sí. ¿De dónde me está disparando? En el bunker, en el búnker, a la derecha. Ahí. Le he ¿no? Sí, pero tienes que ir con el búnker todavía. Joder. No, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Sí, sí, sí, sí. Te, te veo sufrir. Y jodido de balas. También. Bueno, eh, pick up sonamo. Ya está. Ya no estoy tan jodido. Pero al revés. Ahí. Ah, que Tienes, tienes que abrir esa puerta. Sí. Primero tengo que encargarme a quien coño quiera que haya ahí dentro. No sé cómo entrar. Por detrás. Es que es muy jodido el joystick este de mierda. Uy, ¿cómo estás? Muérete. No. Muérete. ¿Qué coño queda? Muérete. Mucho mejor así, en plan soft. Vale. Amo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, yo tengo que abrir esta mierda, déjame adivinar. Es más fácil que eso. Dar al rey. Venga, venga, cambien, venga, cambien Qué venga, tenéis venga. hoy en día los jóvenes de, Obviamente, de, le disparas de, de romper, a la cerradura todo. Hay un, un botón, no, romperlo, no No, toca, hombre, no, hombre Primero tocas el botón ¿Tú? No funciona, lo rompes Yo, pero, ¿cómo toco? Yo no sé tocar A la vez, coño Security gate Ah, closing Ah, vale, ah, se cierra y se abre. Ah Va a salir más gente, ¿verdad? Obviamente No No puedo recargar, ¿verdad? Venga, dónde me disparáis ahora? ¿Ah? ¿Para mí? Hay un cambio moviendo si no se están disparando. Ah, está arriba, vale, vale, vale, vale, vale, crack, vale, crack, vale. Uy, ahora, hermano. Al suelo. Vale, ¿y ahora qué? Uno. Dos. No. Estás, la mierda. estás muriendo. Hora Tres. Retras, Tengo otro detrás. Retras, Tengo otro detrás. Ya, ya, ya, Pero no sé a qué distancia. Ese es el problema. Ah. Ay. Bueno. Mira, mira que has tenido suerte ahí, porque vamos. Tengo otro. Joder, bro. Vienen por detrás. Y no me queda mucha más amo. Sube arriba del este. Su suele haber escudos. a la ala, ala, ala, ala, ala, ala, izquierda, mierda. A la izquierda no, no fueron. Has muerto. Los mejores juegos de CD es más dice Coño, es que WTF El tema del joystick. ¡Hola! Que sí, que ya sé que me he muerto. Ostras. Bueno, al final ya le estaba acertando más balas, eh. Vamos a probar el multiplayer. Vamos, a probar el multiplayer, venga. Multiplayer. Eh, esto. 10 no, minutos como que no, ¿no? Hombre, no. Esto se puede cambiar. Sí. ¿Cinco? ¿Cinco minutos? Sí, sí men menos. Weapons, Rockets, Characters, health ¿qué este más hay de, que cambiar? Este de weapons, a, ver si me a, ver. a ver qué más hay. Eh, We en weapons. weapons. Rockets, Lasers, Golden Guns, la only, Pistons, Throwing Night, Automatics. ¿Elijo? Sí. vale Efectivamente. Caracteres, Los personajes, si quieres cambiarlos. A ver, dale, a ver. A ver. Ah, ahí está para cambiar. Yo tengo a este puesto y tú puedes elegir. No tengo mira, También el personaje random. random. <risa> Trevelyan Vale Health Normal, eso déjalo como está Ok la A la vez, para atrás, ¿no? Sí Ok Control Style Si quieres mirar lo que hay Yo no control. me acuerdo Buf ¿Cómo le he cambiado? Ah, sí Como no sé Fony, lo que es como, Easy, como no Uf, sé lo que eh. es cada uno Yo me quedo como está Ole. Vale, pues y luego el aim, si todo en auto -aimón? Escenario, eh, pfff. Al es cual. Venga, dale. Empezamos. Vale. Multiplayer, ¿tú dónde coño estás? ¿Por qué tú empiezas a usar un arma y yo no? A ver, aquí. Aquí creo que tengo amo. oh Esta me gusta. Esta arma me gusta. Vale, eh, no sé por dónde hay que ir. Te voy a subir. Hay, hay un mini radar cierto esto está a la derecha esto pero creo que hemos elegido el escenario más al de todos más munición aquí tengo más todavía más munición esto es un pavo esto es un pavo esto es un pavo what the fuck el único pavo que hay ¡Ah, que es tú contra mí! Sí. ¡Ah, coño! Vale, vale, vale. ¡Uy! has respondido delante mío! ¡No, no, no, no! ¡Corre, no, no, no, corre, no, no, no, corre, no, no. corre! ¿Qué? ¡Pero si no la tengo cogida, el arma! ¡Pero en funda, ah! ¡Corre, corre! corre pobre mío, madre mío! Madre mía. No me queda, no me queda, no me queda. Sí, sí que me queda, sí, sí que me queda. Mira, mira. mira ¿cómo, mira cómo, que, cómo que no te da bye. Mira lo que me queda, mira lo que me queda, mira lo que me queda. Tengo shot? una mano. <risa> start. Esto es un poco putre, ¿eh? que haya respawnado justo aquí delante mío. Ya, yeah, o sea, what the fuck. Pero es start. start. No va a pasar, ¿no? Die two times. No, para nada. Pues aquí como mucho juegan una... cuatro. No como... Me estás, me no... estás vacilando. No, tengo... no como ahora partidas de 100. ¿Por qué tengo literalmente una pistola contra un... Uff, no sé dónde me estoy metiendo. Pues estamos cerca. No sé dónde coño me estoy metiendo. Ah, está aquí, vale. Estamos muy cerca de eso. ¿Estás huyendo de mí o qué? No estoy buscando Dios. Ah, es que lo que hago es enfundar en lugar de disparar. ¿Por qué? Pues porque soy Jesucristo. Es que tengo una pistola silenciada de mierda contra un fusil. Bro, ¿qué cojones? Joder. ¡Tiene 500 balas! Normal. Yo tengo una pistola Normal. de mierda. No hago más que dar vueltas mientras tú mueres. Joder. ¿Dónde? Ah, es tremendo. Munición, pero no me da un arma. Gracias. Tanto shooter que ah, juegas, sí. ¿para qué? ¿Eh? Tanto shooter, ah, ah, ¿para qué? Es que tienes un fusil automático. Y yo tengo esta mierda. Es, esa arma tampoco está mala. ¿eh? Mira, mira el nivel de automático que tiene esto, ¿eh? Mira. Bueno, pero quitará más. La cadencia es impresionante. Me deja acojonado. A ver, ¿qué coño es esto? ¡Gracias! Y aún así moriré, pero bueno. ¡No te creo! ¡Eso no es justo! Ah. Eso no es justo, esa mierda no es justo, esa mierda no es justa, esa mierda no es justa. Había que intentarlo. Hubiera sido gracioso. Hubiera sido extremadamente injusto. Pero gracioso. Justo al suelo, ladrón. Hemos puesto al final 5 minutos, ¿no? Uy, casi, bueno. casi, te mato con la pistolita, ¿eh? No te ha quedado mucho. Balas. Lleva más balas. Venga, recarga. Los se van con el B. Vamos. Oh. XD. Como el botón de antes. No se abre. Joder, va muy tolado ya. Te quedaba un golpe. Está ah, muy, muy tocado yo. A ver, ¿qué coño estamos? Estás aquí al lado. ¿Qué me han dado? Para el otro lado, crack, para el otro lado, para el otro lado. Se acabó. Ah, ¡Casi! Bueno, 4 contra 2. Está guapo, está guapo. k nos saluda también. Multijugador también conocido como Versus. Sí. Parece ser que sí. Dale, ala. Ala Ok. Está gracioso. Yo pensaba que íbamos a hacer una misión de... No, no, no. Es, es, es, es versus, es multi. Vale. Eh, pues teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, ¿qué te parece si probamos... Vale. ...El Wars? Este no juegas tú solo. Porque tiene un multijugador, pero es demasiado... Es muy sosaina Mejor que juegues una... Una partida. Muy buen juego de naves. Mucho mejor que la Star Fox Zero, de Wii U. Si quiere funcionar. Funcionar? No, quiere funcionar, yo pensaba que un multiplayer iba a ser un cooperativo. Hemos tenido suerte con una. <risa> Al final ha funcionado. Vamos a rezar otra vez. Vosotros no lo veis, pero es intenso ver a Íñigo intentando que funcione. La sopladita la cámara. Me encanta. Ibai con los ¿Eh? juegos. Íñigo. Chavecito. ¡Star Fox! ¡Let's go! In juego que originalmente se llamaba Star Fox 64, pero en Europa decidieron llamarle at Wars para tirar del tirón de Star Wars. Única y exclusivamente, porque fuera de aquí, está Star, Star Force 64. Marketing. Mm, <risa> oh no. Qué gran, Harry. Qué gran intro. ...por el paseo interminable. Madre mía... ...se no le a... va a barrer el rol. ¡Me pierdo, no va a barrer el rol! ¡Boom! Falco... ...y Fox, ...Fox y okay, Falco, que yo los conozco por el Super Smash. ¡Navecitas! Me mola. y si hay navecitas, me mola. Yo probablemente es uno de los juegos que más he jugado yo solo. O sea, de las 64. Y eso que lo juegos corto, porque al final, es en plan arcade, tienes unas unas, puestas de rutas diferentes, ¿vale? Para ir de punto, mm. al principio al final. Pero el juego es súper es cortito. Venga, training main, versus Venga. Ostras, las flechitas de... Buah. Ok, okay, okay. Literalmente Star Wars, claro. Sea. Por si no entendéis lo que está diciendo, está diciendo que nos sigáis en Twitch, en YouTube y en todas las redes posibles. Y que os suscribáis a tu. Y también está diciendo que Patreon.com va a Digital. Y que os podéis suscribir para tener todos los episodios de todos los podcasts de Euskadigital Digital antes que nadie. Gaming Room enredando y... Y se por dos euros y el resto por cinco. También tenéis Backend. Y el submarino. Y el submarino? También. 20 KPPs. También los tenéis ahí. Y os agradece que estéis en el streaming. And free the system. Once again. Y ya está, y os despide. ¿El primero, ¿no? Eso es. Y depende qué ruta cojas dentro del de, de, propio nivel, pues ya es como un lado para otro. Ok. It's about time. You Do my best. Won't have his way. Me encanta cómo se le ha hablado. Ya no encuentro niñecos. Vale, pregunta el millón. ¿Esto qué es? Ok. Estoy tranquilo ¿Trim? que te, te explican los controles, más o menos, ¿eh? Ok. Lo voy a decir, para disparar. Con eso. Vale, con eso, con eso ya vamos a cualquier parte. Y el B para las bombas, pero las bombas se gastan. Ah, amigo. Ahí está, patrón.com muy bien, amigo. G-Diffuser, what the fuck. Básicamente, un comandante de, de patrulla, de escuadrón. Rock and, rock and roll, motherfucker. Pone más 18 en el título, no hay problema. Eh... Coño, matado. Al suelo... salvar a Coge eso, coge eso, coge eso, coge eso. Que te da doble láser. ¡Coño! Crack, eh... Joder, joder, joder, se mueve mucho, se mueve mucho. Eh, que me disparan. Tú. Los controles invertidos son una mierda, pero... pero no. Uh, ¿eh? joder, a veces hay que jugar controles invertidos, por Dios. También tiene razón. ¡Eh! Hey, ¡Te calmas, te calmas, te calmas, te coge calmas! El anillo ese te recupera ah, vida, fuck. ya no, ¿vale? Esos anillos te recuperan vida. Ok. Y aparte, si coges todos, pues, eh... Pásame, pásame. Coño. ¿Puedo romper eso? Eh, ahí había cosas. Había otro anillo. Bueno. Eh, si te hacen mucho daño, coge eso para mejorar el láser. Ah, quiero... ¡Eh! No es justo. No, no es vale, justo. Vale, es que todavía no te lo han explicado. Con... ...el botón C de arriba, creo que es, aceleras. Sí. Y con el de atrás eh, frenas. Joder, uno detrás. Ahí está. Use the break, tres. El cero eh. de abajo para frenar. Y el de arriba es para acelerar. ¡Ey! manda algo. Pasa por eso. El medio vida. que hay ahí, pasa por ahí. Checkpoint y te recupera vida. Vale. Me mola mucho eh, esto. Una de las cosas es que si te hace mucho daño, te pueden dañar las alas lo que hace que, eh, obviamente, la nave vaya mal, vaya torcida, y te, te jueguen los láseres, porque al final, en teoría, cada uno de estos láseres dobles va a encargar Claro. alas. Si te no, rompe una alas, vuelves a tener solamente un láser. Yo creo que tú salvarías a tu compañero. ¡Ey! Me he equivocado. He dado. ¡Ey! Bueno, también vale así. ¿Te tienes para elegir bomba o mejor a el láser? More láser. ¿Qué? ¡Eh, a eh, eh! La... No, a ver, a no, ver, no, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Eh, Z, twice. ¡Uh! ¡Qué guapo! Con ¿Qué coño eso, es eso? Con eso lo que haces es esviaros los... láseres. ¡Joder! Un agotito atrás, si acaso. Vale, em Saludos. ¡Ey! ¿Qué es eso? A ver, tú, quietito, quietito, crack. Quietito, crack. No. Sí. Si consigues los tres tres dorados, se te aumenta la vida. Esto tengo que pegar varios tiros, supongo, para matarlo. Y aún así no quiero. Pégale, pégale, pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale, pégale, pégale. al fuera. ¡Eh! Fuck. Eso que has visto era el, el jefe alternativo, a rito, a rito, a rito, a rito, El jefe a rito, a rito. alternativo de esta pantalla, que si hubieras hecho ciertas cosas, que hubiera sido por la cascada. Ah, entiendo. Pero hay que hacer ciertas cosas antes. Me mola mucho esto. Me mola mucho. Yo muchos, muchos bicis me pego a este juego. Joder, o sea, Me lo sabía de memoria y me encantaba. El control del otro, por ejemplo, pues no. Pero este sí. Eh, dice que vayas... Mira. Me está marcando que vaya para allí. Ahí. Ah, no, vale, ¿dónde que dónde estamos está, todos contra el robot? ¿Dónde está el boss? Es bueno que vaya para allí. No, para allí. Yo soy el amarillo, vale, pues vamos a irnos a Narnia Y ahora vamos a girar Si sí, no recuerdo mal si hacía Es que había una forma en la que la nave daba la vuelta entera, ¿vale? Un 180 sí, Creo que era dándole hacia atrás y al C izquierdo Puede ser ¡Ostras! Vale, eso es para dar la vuelta y esquivar Y, ¿Vale? y entonces ya ¿sí entonces era con el de abajo. Con el de abajo. Atrás y abajo. Vale, vamos Allá. a probar, a ver. Al suelo. Vale. Si hago... Esto es con el de arriba. No, no, Puedo irme a, a Narnia. Vale. Atrás sí hice abajo creo que era en la... Eso. Y ahí cambias de, de dirección. No. Al suelo. Ah, que hay más. Vale, entonces era atrás y hacia abajo. Vale. Entonces, bueno, si llegas al borde del escenario también te lo haces, automáticamente. Ah, que está en el suelo, pero no está muerto. Ahora sí. Al suelo. Ole. Ole. Me gusta mucho esto, eh. Este me ha gustado, así como el shooter el otro. Este, este sí. que para la época tenía un control muy bueno este sí y la, Estoy de acuerdo. y la música que tiene también está muy bien es muy es muy épica para las situaciones y luego depende del escenario a veces que también usas un tanque y un submarino mm. aunque el submarino era la muerte o sea horrible el control Ok. Eh, producción, ¿nos da tiempo a otro? No. No nos da tiempo a otro. Ok. Pues con Star Fox entonces hemos cerrado ahora. Esto sería con el, con el modo así como Mario Bros. Tal. En plan por mundos y tal. Ok. Pues. Eh, hemos preguntado a producción. Producción nos lo niega. No podemos dar otra partida. Hemos llegado al, al cupo diario Así que esto han sido eh, los juegos de la Nintendo 64 Yo he jugado con el tema de la vibración Y yo jugado sin él eh, Hemos probado, vamos a hacer una recapitulación Ahí está, vamos a recapitular el, el Hemos Network, empezado por... Vale, hemos empezado por... Hemos empezado por el Super Smash ¿Cuál es más, bros? El Super Smash, efectivamente Ahí está el Smash Bros. con 10 12 personajes aproximadamente, los controles clásicos, sin ultimates y, y lo que es el Super Smash. Está caliente, ¿eh? Está calentito. Un poquito. Hemos seguido con el eh, Diddy Kong Racing, que a mí me ha ido como el culo. <risa> con ese estilo de Mario Kart, pero ¿no? Ese, ese sí que es Mario verdad Mario que cambio. el Mario Kart es más sencillo de controlar. Sí. Este era un po es un poco más ortopédico. Llevado. Efectivamente. Y tiene ese tema de, de diferentes coches que no introduce el Mario Kart. Eh, el de James Bond, el 007. Con el nivel ortopédico de Shooter, porque eso sí que es ortopédico. Hasta a mí dadme dos joysticks, por te, hasta favor. Hasta que te haces al... El... A mí dádme dos joysticks, al menos, te acostumbras favor. tampoco a estar tan tan. Aún así. Y hemos terminado pues. Y el... hemos cerrado con el eh, Star Fox. Efectivamente. Que se llama at Wars. Aquí at Wars. Star Wars, o sea, Star Fox. De toda la vida. Eh, con con te, ese. Te quedarían por probar otras pues, dos no sé joyas cómo. que son el Mario 64 y el. Y Ocarina el Zelda. En... el Zelda. Pero bueno. Pero para otra vez será. Ya, ya tendrás oportunidades. Ya tenemos oportunidades. Eh, Una valoración general a ti, ¿cuál es el que más te gusta? De los cuatro que hemos jugado. Pues de los que hemos jugado, eh, como ya he comentado, el Direct Wars yo le he metido muchas horas. O sea, yo jugando solo eh, eh, mucho. Aunque me, me salía de memoria, pero seguía jugando porque me gustaba. Y en multijugador es más pro, sin duda. Sin duda. El, el Smash bros... Potente. Y De hecho, depende de cuál pilles. Porque hay también algún otro que... Uf. Para jugar a 4... Para más, jugar a 4... Lo mejorcito que hay. Pues ahí queda este, este resumen de los juegos que hemos jugado en la Nintendo 64. Llevamos ya dos episodios, dos capítulos. El de eh, LANES y el de... Dígame. Tu cámara. Mi cámara. Ah, gracias. Eh, llevamos dos episodios ya. El de LANES y el de la Nintendo 64. Todavía nos quedan muchos por probar. Y eh, esperemos que esto pueda durarnos un tiempo, al menos hasta inicios de temporada. Así que, eh, gracias Ibai por estar con nosotros ya. hoy, por traernos ah, a Nintendo bueno, y por acompañarnos eliminarme. con los juegos. Gracias a producción, como siempre, ahí detrás, Iñigo. Eh, ahí está. Y eh, gracias también a Miquel por, por el trabajo de la producción. Eh, nos vemos muy pronto con otros episodios de Euskadi Digital Gaming. Así que, no olvidéis seguirnos si en redes. Eh, tenéis el Patreon disponible si queréis y pues podéis escuchar eh, 20.000 píxeles de podcast submarino que es el live, eh, gaming rooms, ariancear, enredando y muchos más en los Digital. y tal. Así que mmm, dicho esto, ahora sí nos despedimos. Nos vemos muy pronto.